¿Qué es Tetan Arena y por qué deberías tú prestar una especial atención en este nuevo proyecto del NFT Gaming? Sobre eso voy a hablar en este corto video. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rorick. Soy de Alemania, todos los días puntual y confiable como en los suizo. Yo publico videos para ayudarte a ti de ganar dinero en este maravilloso mundo de las criptomonedas. Y ahorita he decidido de enfocarme más en estos juegos NFT's y también obviamente en el mundo de los NFTs. ¿Por qué? Porque yo veo que el mundo cripto sube, baja, sube, baja, se manipula y realmente la gente a veces no entiende pues por qué debería, debería yo tener criptomonedas si son tan volátiles si yo no entiendo cómo se mueven y en su mayoría la gente pierde dinero. Pero cuando tú tienes realmente un proyecto que tiene una usabilidad como un juego o una colección objetos sea arte, sea una canción, sea cualquier otra cosa que tú tienes por alguna razón entonces la gente ya entiende la conexión y entienden por qué deberían ellos invertir en esos objetos o NFTs o juegos, en fin, ahora no te voy a quitar más tiempo vamos a entrar aquí, aquí ves la página de Tetan Arena, tiene que entender una cosa, es un juego y te voy a enseñar ahorita un poco de cómo funciona aquí estás viendo es una muy muy buena gráfica aquí si sí, los desarrolladores si sí han hecho su trabajo bien y la verdad se ve muy divertido y yo estoy seguro mucha mucha mucha gente lo van a jugar tienes que entender Tetan arena tiene una muy grande comunidad ya en asia es especialmente en vietnam voy a enseñarte un corto clip aquí la verdad se ve muy muy divertido y aquí en la página ves toda la información también tienen nfts puedes tú comprar obviamente tus propios personajes y mira aquí hay 200 dólares 2500 dólares 200 100 dólares 100 dólares entonces eh, creo que aquí hay para cualquier bolsillo mira aquí tú estás viendo que tú puedes Um, jugar puedes ganar dinero puedes tú um, también ganar nfts puedes ir a una exchange cambiarlo contra dinero puedes tú cambiarlo y cambiarlo en su propio um, sí, ecosistema o Tetanbox? unbox y sobre eso voy a hablar más adelante este proyecto si sí, uh, me interesa mucho desafortunadamente yo me perdí la preventa pero pues yo creo que tiene mucho potencial y te lo voy a enseñar por qué pienso eso mira, aquí estás viendo el Roadmap ¿okay? estás viendo que aquí van a ser un Marketplace, van a ser un NFT Items Alpha Test, sí, eso ya está en marcha, aquí en el cuarto trimestre Eventos Especiales en la moneda Teta Coin Teta Box, sí, y aquí están ellos ofreciendo información sobre todo lo que quieren hacer y aquí ves el equipo ¿Sí? son gente, pues, de los nombres, yo creo que todos son de Vietnam. Sí, y aquí ves cuántos um, proyectos ya han invertido en, este, en esta moneda o en este juego. Entonces, si sí, ves toda la transparencia de este proyecto. Ahora, ¿en ¿cuánto cuesta Tetan Arena ahorita? Mira, el precio está a $3.34, $3.34 y hasta aquí... En Coin Market Cap puedes verlo y mira, ha tenido una um, subida bastante grande, entonces una fase de consolidación, pero siguió subiendo ahorita, sí está a muy buen precio, en este momento 3.18. Ayer sí ha bajado un poco, si tú lo ves aquí, entonces está a buen precio, ¿sí? es todavía no demasiado tarde para entrar en este juego y donde tú puedes obtener esta moneda. En PancakeSwap o Dodo, una creo que es una exchange descentralizada. Y si tú ves aquí, tienen una capitalización del mercado apenas de 92 millones, ni siquiera 100 millones para un juego como este con una comunidad tan grande. Eso es absolutamente nada. Eso es un chiste. Y aquí, mira, dicen que la la supply, la circulación del del proyecto van a ser 29 millones 29 millones es decir el 10% de 294 millones que van a salir al mercado y mira tienen aquí también el twitter de ellos ahí tú los puedes seguir y activar la campana aquí tienen ya 82 mil seguidores grupo de facebook discord telegram su página y pues tenían una whitelist, pero esta whitelist ayer ya se cerró y no alcancé a hacer el video. Yo me registré, no sé, pero ya va a estar eh, cerrado. Si ves el video, pues intenta ver si te puedes registrar todavía. Sí, aquí dice que sí. Mm, bueno. Ah, no, puedes registrar. Son 1,599, apenas 1,299 se han registrado, entonces aprovecha, regístrate. ¿Ok? Pues bueno, eso fue todo ya de este mmm, proyecto que te quería enseñar. Vuelvo, repito, voy a enfocarme mucho en lo de NFTs, lo de juegos, porque yo creo que cuando entramos en el bear market, entramos ya en el mercado bajista, todas las criptomonedas van a tomar un, recibir un gran golpe. Muchos van a perder 80, 90% de su valor. Bitcoin también, Ethereum también. Sin embargo, si tú tienes una moneda que pertenece a un juego y tú la necesitas para jugar o tú la ganas para jugar y la puedes usar otra vez para comprar personajes, para comprar superpoderes, para hacer lo que quiera, ya realmente no te interesa venderla, sino simplemente la quieres usar. Y por eso creo que los, las monedas NFTs, los juegos de NFTs, su ecosistema y sus monedas van a estar uh, un poco separado de todos esos movimientos y, y de la volatilidad. También estamos viendo otros juegos como D-Race, por ejemplo. Mateo ya ha informado aquí sobre muchas cosas y vamos en los próximos días a hacer muchos, muchos videos donde tú puedes realmente, si estás rápido, si estás aquí siguiendo hacer una gran fortuna. Obviamente, tú sabes que yo no soy asesor financiero. Nada de lo que te digo está considerado, puede ser considerado una asesoría financiera. Yo solo soy, tú sabes, un alemán loco que habla en YouTube sobre criptomonedas y ahorita especialmente sobre proyectos NFTs. Entonces, todo lo que tú haces es a propio riesgo. Ahora, te toca a ti. Ponme aquí un comentario. Dime si tú quieres jugar este juego, tú ves en la página, tú lo puedes descargar, puedes jugar los primeros eh, 1,500 personas, regístrate en el whitelist y si tú quieres más de estos videos, ponme un comentario, dime, sí, Ronnie, quiero escuchar eso, quiero ver eso, quiero informarme sobre esos proyectos cuando apenas inician y aprovechar al máximo esas grandes oportunidades, créeme que yo he visto monedas que se multiplican por 50, por 100 si tú por ejemplo dices, ah nada más tengo 100 dólares, y pero los metes 100 dólares por 100 son 10 mil dólares nada más, ¿no? entonces quédate pendiente, activa la campana porque si tú activas la campana ya no te pierdas ninguno de mis videos, nos vemos, hasta la próxima vez chao, chao